organizadores de la protesta, con los organizadores del paro. Bueno, pues el ministro le hizo el fo, despreció a los organizadores del movimiento popular y estos, con gran fuerza, con gran entusiasmo, procedieron a hacer lo que ellos mejor saben hacer, manifestaciones. Quema de neumáticos y desorden. Bueno, pues, ¿quiénes son los culpables en esta ocasión? ¿Los organizadores de la protesta o las autoridades de San Francisco de Macorís? Bueno, pero si ellos tienen días, semanas, meses pidiendo reivindicaciones, reivindicaciones que son legítimas, que son justas, que fueron prometidas en la campaña electoral y la mayoría de estas reivindicaciones tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, si el ministro visita la provincia de Duarte, ¿por qué no reunirse con ellos? ¿Por qué salir, hacerse fotos, hacerse videos con las autoridades? ¿Por qué... Eso quiere decir francamente que no existe un deseo, que no existe una intención verdadera, sincera, de buscar soluciones para suspender el desorden del día 28, porque es un desorden. Todo lo que es protesta, manifestación, es un problema, es un desorden, un problema que afecta principalmente a los más pobres, a los más necesitados, al comercio en sentido general. Un comercio que está devastado, que ha sido golpeado por esta pandemia. Por esta pandemia que ha sido mortal para las empresas. Empresas que han estado laborando con un horario irregular. Entonces, si el ministro está aquí... Si el ministro viene a San Francisco de Macorís, ¿por qué ese desprecio, ese rechazo a los dirigentes populares? ¿Por qué? A menos, y yo no quiero creerlo, que las autoridades les importa un comino que se materialicen protestas y que se cierre el municipio. Aún estando el movimiento popular en San Francisco de Macorís dividido como está, aún estando dividido, aún estando fraccionado, aquí las protestas son efectivas. Aquí hay un sector que las acata, sobre todo en esta área, ¿eh? en la avenida Libertad, de esa zona, de San Francisco de Macorís. Y nos diríamos, bueno, ¿apoyan la huelga porque estén contestes con ella, porque se identifican con ella? Bueno, no, nadie quiere huelgas. Cierran si sus establecimientos comerciales porque temen a cualquier intercambio de disparos Cualquier enfrentamiento entre manifestantes y policías y por la quema de neumáticos. No es necesariamente porque se sientan identificados con una protesta. Una protesta que se va a magnificar, que se va a realizar en medio de una pandemia. Entonces, a lo que no se debe llegar es a eso. Y ayer los dirigentes populares ratificaron el llamado a huelga. Lo ratificaron. Hoy estamos a 23 22, corregimos. Y la huelga es el 28. Eso viene siendo el lunes o el martes. Miércoles. El miércoles. La huelga será el miércoles. Y yo les pregunto a ustedes, los franco-macorizanos, ¿ustedes están apoyando esta huelga? ¿Están de acuerdo con esta huelga? ¿Se sienten identificados con una huelga? Yo creo que muy poca gente va a estar identificado con una huelga. Pero los culpables al fin y al cabo de que esto se materialice son las autoridades que despreciaron el día de ayer junto al ministro de línea de sanción a los organizadores de la protesta. Ellos son los culpables definitivamente. Y cualquier cosa que pueda pasar, porque este es un pueblo en donde surgen cosas, problemas de un momento a otro, y más en estas manifestaciones, o que hieren a alguien, o que asesinan a alguien, o que pasa una situación lamentable de esas, bueno, se le va a atribuir a las autoridades, porque no pusieron el empeño en que esto se pudiera detener. La huelga va... ...y es una realidad... ...tenemos una intervención telefónica... ...diga usted... ...sí, Diga buenas noches... ...buenas noches Chiqui... ...¿cómo está?... ...buenas noches... ...me habla Pedro Jacobo... ...adelante Pedro Blanca. Jacobo... ...diga usted... este bien Chiqui... ...nosotros... ...hemos dado... ...todos los pasos necesarios... Uh -huh. ...hemos hecho asamblea... ...marcha... piquetes ...de todo... ...y hemos ido a la gobernación... Hemos entregado documentos, hemos ido a la sindicatura, hemos entregado documentos, lo han llamado a los diálogos, nosotros también hemos ido, porque nosotros somos gente que no queremos movimiento volario. entiendes? ¿Por qué? Porque a veces hay gente que pierde vida, eh, a veces hay que no está en movimiento. Y pensando en los choferes, pensando en la casa, pensando en los empresarios, los choferes, y todos los chiriperos, estas son situaciones que a veces no está de acuerdo. Pero las autoridades aparentemente eh, se hacen de la vista gorda. Ellos no, mm, eh, son indolentes. No, no les importa porque ellos viven bien. Ellos viven un día de apagón. Viven un día de 24 horas. Viven un día de luz. Y no le hacen mucho caso a esto. Y le sigamos llamando a la reflexión a las autoridades. Que resuelvan los problemas de aquí de San Francisco. Porque nosotros como colectivo tenemos ese movimiento volgario. Y nosotros hemos estado abiertos a diálogo. ...mira el ministro vino aquí a San Francisco de Macorís ...y nosotros teníamos una rueda de prensa... ...y la gobernadora dijo que el ministro no iba a recibir... ...el ministro vino, lo que se fue a los barrios... ...a hacer un levantamiento... ...donde ya ellos han hecho levantamiento... ...no desde ahora... ...y nosotros eh, somos gente consciente... ...la gobernadora la pusiera a esperar ahí... ...porque aquí hay PRM, lo que está dividido aparentemente... ...y estamos ahí asesorados... ...porque esta gobernadora ha hecho muchísimas cosas para que haga un diálogo sincero, pero aparentemente ellos están como divididos, entonces Eso ellos, ponen de ellos no pueden aportar al caos, no pueden aportar al caos y buscarle soluciones a la cosa, nosotros estamos firmes y contundentes, la huelga está ahí, la tienen montadas las autoridades, no nosotros, porque hemos dado todos los pasos necesarios para que ellos cumplan con la demanda El de la llamado se, se mantiene el 28, Jacobo ellos, El llamado se mantiene dígame. Se mantiene llamado, pero todavía ellos pueden tener soluciones, porque de aquí al miércoles todavía ellos pueden decir, bueno, vamos a meter todos los aparatos en Macorís, vamos a trabajar por las obras de, de este municipio, ¿tú me entiendes? Así sí, es. es que ya llamamos a la reflexión a las autoridades para que ellos resuelvan. Muchas gracias, porque, hermano. Sí. Gracias por la intervención. Él es uno de los representantes eh, del colectivo de organizaciones populares acá en San Francisco y él dice que... El llamado a protesta, el llamado a huelga se mantiene. Todavía tienen un ramo de olivo a las autoridades para que busquen soluciones y dice que la gobernadora tiene las mejores intenciones. Pero que al parecer el PRM acá está dividido, las autoridades están divididas. Bueno, y tiene algo de sentido porque en las imágenes que colocamos ayer no vimos a la gobernadora en el recorrido con el ministro. Y ustedes pueden estar seguros que la persona que menos quiere que hayan protestas, que se den manifestaciones en una provincia, es justamente la gobernadora, el representante del Poder Ejecutivo, que es el gobernador o la gobernadora. Pero no se pueden poner de acuerdo, no hacen caso al llamado, todavía se tiende un ramo de olivo para buscar una solución y para evitar esa lamentable situación. Amigas y amigos, vamos al WhatsApp que tenemos un texto.